¿Qué tal amigo ucraniano, amiga ucraniana, Otra vez aquí el muñeco desde el inframundo Para resolver unas dudas En los videos anteriores Gracias por sus buenos comentarios A todos los que lo vieron por sus likes Surgieron nuevas dudas eh, Me pidieron ahora que hablara un poquito de ecualización Yo creo que para hablar de ecualización Lo primero que tenemos que pensar Es en los errores que cometemos normalmente Todo el mundo hemos tenido contacto con ecualizadores Ya sea en nuestro coche en nuestra tele, etcétera, ¿no? La mayoría de las personas utiliza la ecualización esta de sonrisita. Le, le da énfasis a los graves, a los medios, pues me los dejan por abajo y le da también énfasis a los agudos. Para cuestiones del de audio, que grabes tú tu música y todo este asunto, que seas más asertivo y más eficaz, pues queremos hablar de los 5 errores más comunes y más es que te causan más problema, ¿no? A la hora de ecualizar. Aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas cuál es el primer error yo creo que a mi punto muy particular de vista el primer error es no tener una captura correcta esto lo veo desde el, desde el punto de vista de quizá un poco más como el productor pero el ingeniero también lo hace es capturar el sonido con micrófonos adecuados y pensando ya en el sonido final que quiero lograr esto es utilizar los micrófonos adecuados y con una técnica de microfoneo que me dé el sonido que yo quiero al final. ¿Por qué se toma el tomo esto como un error? Resulta que si nosotros no utilizamos un micrófono adecuado y una técnica de microfoneo correcta, quizá no logremos capturar todas las frecuencias que necesitamos o las frecuencias que queremos. Entonces, el primer error es una vez que ya lo capturamos de manera deficiente, querer con un ecualizador remediar esto, no se puede. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo no puedo generar cosas de la nada Si yo no capture esas frecuencias que requiero Pues no las voy a poder poner así Ponga el mejor ecualizador del mundo El mejor plugin del mundo No lo voy a tener Si no capturé esas frecuencias Es imposible que yo las tenga para mí el primer error es no capturar adecuadamente con micrófonos que sean lo más adecuados para capturar lo que yo quiero y con una buena técnica de microfoneo ese es el primer error el segundo error para poder ecualizar cualquier instrumento necesito primero conocer cuál es el rango de frecuencias en el que se mueve este instrumento este, nosotros sabemos que el oído humano escucha eh, idealmente entre los 20 Hz y los 20 kHz de manera natural se va perdiendo y se va reduciendo el rango de frecuencias que podemos escuchar Pero si también no tenemos un cuidado correcto de nuestros oídos Esto puede ser más rápido y puede llegar a causar realmente un problema de audición ¿A qué me refiero con las frecuencias de un instrumento? Pues nosotros sabemos que tenemos dentro de esas frecuencias que van de los 20 a los, a los 20.000 Hz Nosotros vamos a ubicar instrumentos que tienen frecuencias muy graves, frecuencias graves frecuencias medias graves, frecuencias medias, frecuencias medias altas, frecuencias altas y frecuencias muy altas ¿Sí? esas son cómo se divide el rango de frecuencias de los 20 a los 20.000. no todos los instrumentos reproducen todas las frecuencias sino por ejemplo el bombo y el bajo no van a llegar a reproducir las frecuencias altas no vamos a tenerlos entre las frecuencias muy graves y las frecuencias altas altas a lo mejor, hay tablas que si ustedes se meten a internet van a encontrar este, muchas tablas y mucho material sobre esto que habla de qué frecuencias tiene cada instrumento las frecuencias graves me van a dar poder las frecuencias medias graves me van a dar más pegada las frecuencias medias me van a dar definición, las frecuencias altas me van a dar brillo, entonces si yo conozco qué frecuencias son las que puede llegar a tener cada instrumento, es fácil que yo pueda agarrar y empezar a buscar optimizar el sonido. Un error es no conocer las frecuencias que reproduce cada uno de los instrumentos. Ese sería el segundo error. Ahora, como si no sabemos cómo funciona un ecualizador, pues difícilmente podemos... De una forma intuitiva Sacarle el mejor provecho Hay muchos tipos de ecualizadores Estos tipos de ecualizadores funcionan con filtros Estos filtros tienen órdenes de filtro Y estos filtros me van a permitir Aislar una frecuencia o varias frecuencias O dejar pasar solo unas frecuencias O solo escuchar una determinada banda de frecuencias etcétera. Nosotros tenemos que saber Y eso también hay mucho material dentro de la red Cómo funciona un ecualizador Qué es un ecualizador y cómo utilizarlo de una manera más eficaz y asertiva si ustedes ven acá arriba tengo varios tipos de ecualizadores todos estos ecualizadores son pues, obviamente ecualizadores de plugin y ahorita hablamos de primero de tipos de filtros si sí, en este ecualizador podemos nosotros buscar el tipo de filtro que queramos donde vamos a tener por aquí un filtro van pass que quiere decir que solo va a pasar las frecuencias que estén entre los dos puntos de corte ya sea el punto de corte que esté eh, por abajo y el punto de corte Que esté por arriba, solo van a pasar Las frecuencias que estén determinadas Por esos dos puntos de corte Luego tenemos un low shelf un High shelf, un Low Pass y un High Pass. De entrada, ahorita hablamos de puntos de corte, todos estos filtros funcionan con puntos de corte y, por ejemplo, el High Pass, que es el que yo tengo aquí, quiere decir que solo van a pasar las frecuencias que estén por encima del punto de corte y va a haber una atenuación de las frecuencias que estén por abajo del punto de corte dependiendo el orden del filtro. Los órdenes del filtro pues son, en este otro ecualizador lo podemos ver más fácilmente, el orden del filtro está determinado por... Por el número o la cantidad de decibeles que van a atenuar después del punto de corte En este caso yo tengo aquí, yo en este ecualizador puedo determinar el, el orden del filtro que tengo El primer, de primer orden atenúa 6 decibeles, el de segundo orden 12, el de tercer orden 18 y así sucesivamente ¿Por qué funciona de esa manera? Ah, bueno, pues funciona de esa manera porque ya sabemos que nosotros vamos a escuchar de una forma logarítmica y no lineal Entonces no va a ir funcionando en orden de 1 por 1 si no va a funcionar en un orden de 3 o 6 por la cuestión esta logarítmica que les digo. Ahora, hay varios tipos de ecualizadores. Por ejemplo, tenemos aquí este que todo el mundo lo tiene muy asociado a un ecualizador, que es un ecualizador gráfico. Ecualizadores gráficos ya vienen predeterminadas las frecuencias que yo puedo utilizar, a diferencia de los ecualizadores paramétricos, como sería este o como sería este otro que tenemos por acá, que tiene ecualizadores paramétricos en donde yo puedo definir qué frecuencia quiero atacar y con qué Q el Q pues es el factor de calidad del filtro. Si yo muevo a más alto Q, la campana se va a ir. Reduciendo Y a menor que la campana va a ser más grande Esto es una función inversa o inversamente proporcional Ahora, algunos ecualizadores paramétricos Yo puedo, aparte de utilizar el Q y la frecuencia Como en todos estos, también puedo utilizar el tipo de filtro que yo quiera Una vez que ya conozco cómo funciona un ecualizador Los tipos de ecualizadores y los tipos de filtros Ya puedo yo determinar cuál será el más apropiado Para llegar al resultado final que yo necesito y que yo quiero Yeah. Ahora, como cuarto error, pensamos que ecualizar es poner. Ese es un gran error y es un, algo que puede hacer que, que nos tardemos mucho más tiempo en llegar al sonido ideal. Lo primero que tenemos que hacer es quitar las frecuencias que nos sirven. O sea, utilizar la ecualización de una manera sustractiva. ¿Sustractiva por qué? Porque voy a quitar y no a poner. ¿sí? Voy a quitar las frecuencias que no me funcionan. Por ejemplo, si yo tengo un bombo, no me funcionan las frecuencias que estén por debajo de los 60 hertz lo primero que haré será poner un high pass en el corte de 60 o a lo mejor un poquito más arriba y para utilizar las frecuencias que estén por ahí y quitar las frecuencias que están por debajo que no me sirve si tengo un sonido cubetoso desde el mismo bombo que ese sonido medio cubetoso está entre los 450 y 650 dependiendo el, el tipo de bombo y el micrófono que haya utilizado etcétera y voy a buscar quitar esa frecuencia que me va a estar ensuciando nada más el sonido a lo mejor es tengo los platillos en, en los hi hats frecuencias graves que se están metiendo y yo solo necesito frecuencias que estén por encima de los 1000 hertz o de los 2000 entonces voy a poner un filtro ahí también con esto que yo les quiero decir son ejemplos para ilustrarles que principio básico de la ecualización es quitar y no poner ese es uno un error muy común todos pensamos que ecualizar es poner frecuencias y yo creo que la la manera más eficaz de ecualizar es quitar lo que no me sirve y el quinto error, yo creo que es no hacer una buena distribución de las frecuencias de todos mis instrumentos, ya hablando de una forma global. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo tengo dos guitarras tocadas por dos guitarristas diferentes, no puedo ecualizarlas de la misma forma y no puedo dejarlas con las mismas frecuencias. Porque en el video pasado hablamos de una ley de física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo y lo mismo dijimos que pasa con el sonido entonces si yo tengo dos guitarras con las mismas frecuencias en el mismo lugar, pues lo más seguro es que empiece yo a tener cancelaciones que no se entienda una ni la otra. Entonces tengo que buscar por medio de ecualización, puedo hacer que una guitarra esté un poquito más tirada hacia la parte más grave que esta reproduce y la otra un poquito al sonido más agudo. Entonces necesito filtrar para quitar una y, y filtrar de la manera inversa de la otra para que no estén compitiendo en el mismo lugar. Y esto hay que hacerlo Junto con todo. Entonces, el error en realidad es querer ecualizar sin escuchar lo demás ese es el quinto error si yo agarro y pongo un bombo y quiero integrar el bajo a esta mezcla y primero hago el sonido del bombo y lo muteo y después hago el sonido del bajo pues a lo mejor me queda un sonido de bajo increíble y un sonido de bombo increíble y a la hora que los pongo a interactuar no se entiende y mucha gente se pregunta pues si el sonido de mi bajo está increíble y el sonido de mi bombo está increíble ¿por qué a la hora que los pongo juntos no funciona pues precisamente por ese error porque no hacemos una distribución pensada de estas frecuencias Entonces para resolver ese error Lo que necesitamos hacer es Nunca, nunca dejar de escuchar los instrumentos con los que va a interactuar Por lo menos con los que está compitiendo y compartiendo las mismas frecuencias Esto quiere decir que si yo ecualizo mi kick Si yo lo ecualizo ya lo tengo en el punto en donde quiero Y voy a integrar el bajo Entonces lo que voy a hacer es que sin dejar de escuchar el sonido del, del bombo Voy a empezar a hacer mi ecualización del sonido del bajo para que yo pueda dejar que estos dos instrumentos interactúen sin estorbarse. Ese es el quinto error y esa es la manera de resolver. Nosotros pues ya sabemos, ¿no? La manera de resolver el primer error que dijimos que era no hacer una captura correcta es buscar los, los micrófonos correctos y la técnica de microfoneo que nos ayude a tener el sonido que estamos buscando. En el error número dos, tenemos que conocer ecualizadores y cómo funcionan los filtros, cómo funcionan estos ecualizadores. Esa es la manera de resolver ese... Error. El tercer error, hay que conocer qué frecuencias tiene cada uno de los instrumentos para saber qué frecuencias sí voy a quitar, en qué frecuencias a lo mejor para darle cierto énfasis y que pueda interactuar con otro, pues a lo mejor ahí sí le subo, pero pues ya sabemos que necesitamos saber exactamente qué frecuencias son las que le competen a cada uno de los instrumentos. En el cuarto error, que todos pensamos que la onda de ecualizar es poner y no quitar Empecemos resolviéndolo al revés Primero, quitamos las frecuencias que no nos sirven Y que nos están estorbando a lo mejor para interactuar con los demás Ese es el principio básico de la ecualización Y el quinto error, nunca, nunca, nunca Agarren y ecualicen por separado las cosas Siempre vayan ecualizando y escuchando junto con los instrumentos que va a interactuar Sobre todo con los que comparten el mismo rango de frecuencia Para que no tengamos estos enmascaramientos y estos empastamientos o, o a lo mejor cancelaciones Y esta competencia entre un instrumento y otro y se pueda definir, correcto entonces, después de este rapidísimo resumen y de esta cuestión, espero que este video les sirva para resolver todas sus dudas y las dudas que me pusieron por ahí en las redes sociales. Yo soy el muñeco de Cranion, ya saben, si les gustó, manita arriba, si no les gustó, échenme un comentario, y si les gustó, échenme otro comentario, y nos vemos en la que sigue. Pórtense mal, cuídense bien, y que rock sea.